Normalmente nos equivocamos sin darnos cuenta, porque si lo supiéramos no lo haríamos, digo yo. Es solo después de equivocarnos y de pensar que caemos en la cuenta de lo que hemos hecho mal, si aplicamos mirada crítica, claro. Y también cuando alguien nos lo explica desde fuera. Y eso es lo que queremos hacer, otra vez, explicarte las 5 pifias habituales en la comunicación de proyectos con valores. Muchas personas ya han venido a nuestros talleres en Barcelona donde se lo hemos explicado. Pero ahora, con motivo del inicio de nuestro curso de comunicación transformadora en su modalidad online... <risa> Vamos a hacerlo online. Un taller online sobre los cinco errores de comunicación habituales en proyectos con valores. ¿Y cómo resolverlos? Para que tú, que no estás en Barcelona, puedas acceder a la información. O incluso, aunque no puedas acceder en directo, porque te vamos a enviar la grabación. Te esperamos al otro lado de la pantalla. ¿Enlace? ¿Dónde? En la descripción. ¡Chao!